asistimos al sexto certamen de cortadores de jamones aquí en la ciudad de estepona organizado por popi y que bueno estamos aquí a la espera de que vengan ya todo el mundo ya a inaugurar oficialmente este festival este certamen y que bueno va a durar del 9 al 15 de este mes de agosto todo el mundo va a poder disfrutar de un buen plato de jamón de 5 j o de un plato de queso o de embutido por 5 euros cada platito de jamón bueno bueno bueno así que hay que aprovechar y disfrutar de esta jornada aquí mismo en la playa un sitio privilegiado muy bonito para pasear y aprovechar también para venir con la familia con los niños con todo bueno pues Bienvenido una vez más, un año más, a este sexto certamen de cortadores de jamón ciudad de Estepona. En el sexto certamen mundial de los cortadores de jamones. Vamos a hablar con la gente aquí de Estepona, a ver lo que nos dicen. Buenas tardes, señora. Buenas que tarde. hace, vamos a, y todo bueno, a ver, a verlo. ¿Ya, ya que año te... ya? ¿Usted ha venido todos los años? Yo sí. de sí, Soy de Sevilla. Ah, de Sevillana. Bueno. Pero, pero vengo todos los años aquí y lo veo todos los años. Muy bien, porque también está haciendo una calor, la tela, ¿no? tela y bueno aquí gusta el jamoncito, los embutidos, el queso todo, todo. De yo todo. soy el ceuta, el ceuta. pero vive aquí también, pero vivo también aquí, yo vengo en nací en Ceuta, pero me crían en Estepona, ya está, me ceuta porque nací, pero yo soy esteponera este, este ¿De ¿Verdad? De una. Además, de verdad. ¿Te parece certamen de jamones? Bueno, todavía no lo he probado. Hay que probarlo, ¿verdad? ¿Y sí. qué? O sea, no se prueba la comida? ¿Un plato y todo? Sí. sí. sí, sí bueno, yo sé, ¿no? sí. lo ¿No? ¿eh? A uno dos de los que están ahí le compro porque va a mi casa y me lo deja. lo conoce? Claro. ¿Cómo se a vos? Como calidad. Porque lo paséis muy bien en este certamen. Gracias. Igualmente. Bueno, aquí nos sí, encontramos con más personas muy simpáticas sí, que nos decís de dónde. ¿Dónde es usted? Bueno, vivo aquí, tie llevo tiempo aquí, pero siete de Valencia. Ah, soy valenciana. Ah, no sé. Sí, me te pone, Ya que te consideras te, sí, poneras, te ponerás, eh, ¿Y sí. qué te parece el certamen de los Muy bonito, viene muchos famosos y todo. Sí, ¿qué tal? O sea, ¿Tú cortas jamón? ¿Sabes cortarlo o no? Qué difícil, yo tampoco. Yo mejor que me lo dé cortadito <risa> en <la> familia, <risa> ¿eh? o cógerlo, sí, pero cortarlo eso no, ¿eh? ¿Y qué tal está señor yo soy de Triana, vivo en Triana. <risa> Claro, pero tiene, mi padre el piso lo compró aquí hace 20 años y aquí estamos. Hoy divinamente, ¿eh? no, muy bien. Preciosa, cada día más bonita. Este alcalde lo tiene todo precioso. ¿Qué le parece Muy Muy bueno, muy bien. Y yo me voy a ver la actuación y toco también las parmi, canto, porque yo canto también. Sí, ¿Qué can le gusta cantar? Ay, plegaria, soy hermana de Triana, del Recife. Son 40, tiene sevillanita también. La, la que la la sacaron. Nueva de Manuela, Manuela. Sí, de sabe, todo, todo. todo. Bueno, yo le cuento. Mira, Cuando pasa por el puente Triana, contigo vida mía. Por mirarte solamente, Triana, me muero de alegría, porque tienes unos triana Igual que los luceros, Triana, igual que los luceros y una clase de chura, Triana, que vale el mundo entero. ¡Olé! Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte y mi guía, Triana, Triana y le Pero qué arte, no. déjame que te dé un beso. <risa> vaya arte, vaya gracia vaya. Pues luego después me voy allí me iría a cantar también? Pues ahí estaríamos ahí, también. En, en la padereta. Yo me pongo en la pandereta no ah, pues ¿eh? me dio ya cantar plegarias de triano y de todo Muchas gracias que siga conservando esta alegría no, eh, gracias, gracias señoras Miguel Mateo que nos revela su edad no 27 años lo creéis, pero bueno quiere, que, le que le... me que me diga la fórmula para conservar le voy así, a echar ¿no? una poesía cuando yo vine a esta tierra que decía vine de tierras lejanas Cargado de esperanza y vosotros me acogisteis, dándome alegría en el alma. Tuvo mi corazón una encrucijada... por todos los pueblos que yo pasaba y empeñé mi memoria mirando al mar y el mar mediterráneo me cautivó dándome la felicidad. En Estepona quedé, los más bonitos de Andalucía, su gente son admirables. A vuestro lado para siempre quedo hasta que Dios me llame. Viva Andalucía. Qué bonito, bueno me ha dejado sin palabras, ¿eh? enhorabuena pero que memoria ¿cómo se recuerda usted de todos sus poemas lo escribe usted escrito por usted pues claro que quiero que me... mire de, de mi tierra hasta estepona carretera y túneles sensacionales esa la distancia que hay de mi tierra está estepona sin temor a marear estepona tierra pacífica mora y cristiana siendo esta tierra en mi tierra soñada son tus calles y tu plaza de elección de la esperanza que el viajero que viene se quedará en esta plaza con ese cerro talanto llamado Sierra Bermeja es un regalo de Dios, quizá la naturaleza. Perdonadme, los amigos, ayudarme en mi tristeza, que mi esposa de arriba os dará la gracia a todos por ayudarme en mis penas. Pero pues la verdad, que es usted genial, ¿eh? yo creo bueno, que eso. ¿sí Encantado de conocerles a ustedes, muy bien. Sí, tengo más ocasión de que me recite más, que me quedo con Carlos de más, ¿eh? No, la ¿Qué una, coste, eh? haré una poesía ahora mismo? Que ¿No tengo papel? La haré una poesía. Yo tengo, yo tengo, ahora solo doy yo, digo, ya ve, ahora mismo no, le doy el tenés. papel, a ver. Suena guitarra, sigue sonando por ti, guitarra. No duerme. a explicar veces... lo que dice la poesía. Os dedico a, para Elena y Pepe, os dedico esta poesía con todo mi corazón, porque antes fui del campo y ahora soy escritor. El escritor desea mucho amor y felicidad y que viváis como yo, con 97 años. Miguel Mateo, un servidor. Ojalá, ¿eh? Toma, el, el bolígrafo. La se, se la doy. <risas> ...bueno por fin podemos hablar con Popi... un año más hay que felicitarlo... ...este sexta certamen... ...después de todo el éxito obtenido... ...durante años y años... ...no podía faltar este año... ...pues ya ves, y el año que viene... el otro y el otro... ...esperemos que se haga muchos años... ...la verdad que cada año se va... ...un poquito más... ...y creciendo poquito a poco... ¿Cuáles son los invitados especiales... ...este año para Estepona... ...este año para Estepona viene... ...Beatriz Jarrín que es la madrina... ...viene... ...Oscar Igares. Rafael Cremade que está por aquí también ya dando vueltas. Creo que viene. El fuerzudo, el fuerzudo este que se llama dando la tensión. Sí. El porrugo. También viene la Jorge espino o Jorge Espina. Espino, la... El novio más de un nuevo macoque. También viene ella. quién no, más. No te puedo decir quién más. Porque estoy cansadísimo ya de hoy. Pasado, cuánta gente pasaron por el certamen dice que tienes un balance más o menos sobre 200 personas, más o menos. Esperemos, es un día más. Eh, estos son muchos días, hasta el día 15, que todo el mundo va a poder aprovechar y venir. Y venir ya ves, y, y los ya con cuéntame los conciertos. los conciertos ya sabéis, este año tenemos los centellas, tenemos también a Rafa Cremade. Es que estoy bloqueado, guardón. Cuatro esta noche, cuatro esta noche que inaugura la feria. Tenemos también a... ¿Cómo está ahí? A Dani Márquez. Claro. Y Nolasco también el jue, el miércoles. ¡Qué maravilla! Pues nada, disfrutar. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias, gracias. a vosotros. Bueno, la verdad es que es radiante como siempre, como cada año aquí la madrina del certamen, ¿no? Del certamen mundial. Ay, ¿verdad? gracias, cariño. Muy bien, muy bien, muy bien. Feliz. Es un orgullo, sin duda, poder ser la madrina de, de este certamen mundial del jamón. Seis años de vida que lucen ya como seis espléndidos soles y, y que esto va cada vez más y mejor. Y yo creo que es una satisfacción siempre y apoyar algo así y a mi querido amigo Popi, pues en fin, ¿qué más se puede pedir? <risa> El en canal sur todo proyecto nuevo nueva. proyectos nuevos eh, siempre surgen cosas y bueno el 2 de septiembre volvemos en Arusitis todas las mañanas en la sexta o sea que feliz muy bien muy bien muy bien bueno, muchísimas gracias ¿eh? y cariño y siempre y un beso a todos y enhorabuena por esas tardes tan especiales por ese programa que hacéis y por ese cariño, que la profesión nuestra hay que quererla y vosotros dais buena cuenta de ello. Un año más, ¿no? Un año más, un, año más, un año más. Cada, cada año tenemos más frío, cada vez tenemos más colores. ¿Hacer el jamón del popi? Yo, yo creo que va a ser jamón, ¿no? No dice, ¿no? Yo, yo creo que tu fuerza sí, yo creo... que... ¿Qué te da a ti la fuerza? Año estoy más fuerte y digo... ¿Y yo? la verdad, ¿qué te da a ti la fuerza? Los, los años que me llego viniendo aquí a ver Poppy, por la verdad cada año me encuentro mejor. Más joven Yo creo que el Poppy, el jamón que nos pone es tan bueno que nos mantiene todo el año con un brillo y con, y con una fuerza increíble. ¿Tienes algún reto especial que contarnos para...? Pues... No, vamos, si Dios quiere el domingo el domingo que viene estoy allí en Madrid allí con el programa de Chelo de Telecinco eh, con Risto y toda esta gente no se lo verá y ahí intentaremos batir un récord del mundo ¿Sí? hombre y ahí, si puedo se lo digaré a Poppy también y a la gente de Estepona claro, <risa> claro que sí claro que nos consigas eh muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias pensé moviéndose al compás corazón de cristal como me haces llorar tu guitarra es inmensa, como las aguas del mar You got it. Bueno, Rafael, fíjate, hola, hola. ¿no? Calegui, a todo el mundo cuando has llegado, Rafael, bueno, ahí saludándote, que tal, que tu programa tiene sí. mucho encanto. ¿no? Bueno, bien, bien, yo me alegro, eso significa que llegamos a, al público, que es lo mejor que podemos hacer, yo estoy encantado. ¿Qué te parece este certamen de cortadores? Pues me parece extraordinario, a Popi lo conozco desde hace ya unos cuantos años, como es un fenómeno ahí con el cortando jamón, pero la verdad es que hay que ser muy inteligente, muy decidido y tener mucho empuje y valentía para llevar a cabo lo que estáis viendo, ¿no? Eh, que esto es espectacular y que cada año está mejor. Así que nada, maravilloso. Muchas gracias, que siga con ese programa maravilloso. Muchas gracias. Y mañana os espero aquí. Tú lo sabes, ¿no? Yo creo que ya mucha gente lo sabe, que a mí me encanta la música, me gusta la música, la música que se baila, el rock and roll, las canciones de toda la vida, de las generaciones que ahora tienen. 40, 50, 60 años y que han crecido con esa música. Y mañana yo me voy a tirar al, a, al ruedo, <ríe> le voy a echar valor y con el grupo, eso es, la TV, band, la banda de la tele, vamos a hacer bailar a todo el mundo. Así que os espero a todos eh, sábado, día 10, 11 y media, aquí en el Certamen Mundial de Jamón Pop y Ciudad de Estepona, con, con toda mi buena intención. Espero que lo disfrutéis. Muchas, Muchas gracias. gracias. Adiós, gracias. Que tienes aquí un club de fan que tú no lo sabes. ¿eh? Hola, que todos ¿qué tal? Te saludando. ¿cómo estáis? Nos con la señora de Sevilla, la de Qué bueno. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la temporada este verano? Pues muy bien, fenomenal. Ahí sin parar de, de trabajar con los negocios y tarifa y aquí con la familia unos días y Porque sin parar. En es Estepona siempre. ¿no? Sí, sí, todos los años siempre venimos. Un par de semanitas siempre estamos en Estepona este certamen, este certamen pues bueno pues como todos los años ¿no? yo creo que esto ya está asentado ya está consolidado y la gente espera este certamen como bueno pues como una de las cosas importantes de, del verano de estepona no todo el mundo esto, todo este paseo lleno de puestos dejamos maravilloso y este afición estupendo yo bueno yo yo no paro yo estoy todo el día haciendo cosas ahora empezamos a rodar la siguiente serie ahora en octubre y preparando ya todas las cosas para empezar a trabajar. ¿De vacaciones nada? ¿Poquito? Bueno, poco. Yo estoy, ya te digo, para Tarifa, Madrid, aquí y bueno, todo el día danzando. Enhorabuena, te veremos en tu serie y te seguiremos como toda esta persona que ha venido a verte. Muchas gracias por la A vosotros. cubiéndose al compás corazón de cristal como me hace llorar tu guitarra ¡Bravo! María García Urbano visita sexto año consecutivo este certamen. Sí, sí, es uno de los grandes eventos que tenemos en Estepona en el verano, este festival de jamón con muchísimos stand, con muchísima gente, y como digo, es un momento que estamos esperando todo el verano que llegue, y no hay más que ver en este instante, el año pasado llegamos a 500.000 personas, 500.000 visitas y estoy seguro que este año lo vamos a superar. Así que agradezco a la gente que lo organiza, a todos vosotros que estáis aquí, a nuestra madrina especial de este año, a Beltrán Pérez, ¿eh? que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, que está con nosotros, que es un esteponero más, que lleva 30 años veraneando aquí y que hoy nos ha acompañado en la inauguración. Bueno, yo al lado del alcalde más votado de España solo puedo decir que quiero parecerme mucho a él para algún día ser alcalde de Sevilla. En segundo lugar, que esta tierra, este mar, esta gente industriosa y con capacidad de hacer progresa a su municipio, lo único que hace es que cuando uno viene una vez a Estepona ya solo quiere venir a Estepona. Muy bien. Muchas gracias. Eh. Los conciertos, que tenemos conciertos también cada, cada Sí, día. sí, esto no es solamente un festival de jamón, es un programa eh, cultural, es un programa musical, con conciertos todas las noches. Es un programa muy interesante que complementa todas las actividades que tenemos en Estepona. Estepona se caracteriza, entre otras cosas, por tener un verano cultural, un verano artístico muy interesante, una programación de mucha calidad, y muy variada... Y precisamente en este festival tenemos un ejemplo. Bueno, yo feliz, feliz porque además, como les comentaba ahora, estar al lado de un alcalde merecidamente tan querido y el más votado es también una satisfacción y, y que esta es mi segunda casa. O sea, para mí no hay año sin mis visitas y mis escapadas a Estepona. Aquí tenemos casa desde hace 22 años y para mí es... Es, vamos, es, pues eso es mi segunda casa, es mi segundo hogar. Yo soy leonesa, siempre lo digo, vivo en Madrid y mi corazón un trocito está en Estepona. Mañana es el debut mío en algo que no es habitual en mí, como es la, la música. Yo en radio y la televisión me manejo, me manejo mejor, me suelo manejar mejor. Lo que pasa es que yo la música la he llevado siempre dentro y ahora la cabra tira para el monte y estoy en el monte. Y además voy a... ...a tener el privilegio de, de hacer esto por primera vez... ...en esta ciudad que es tan cercana a mí como es Estepona... ...porque ya sabéis que los cordobeses, yo soy cordobés... ...siempre hemos venido a la Costa del Sol... ...a disfrutar de este clima, lo tenemos cerca... ...y entonces esta es como mi casa, Málaga mi segunda casa... ...y, y eh, la Costa del Sol también... ...de verdad que tengo ahora mismo, no lo podéis ver... ...pero el vello de punta, porque estoy sintiendo mucho... Eh, ...estar aquí hoy tan a gusto, tan, tan bien rodeado pero sobre todo esperando la, el debut de mañana. Os espero a todos. Yo no, no adelanto más. Muchas gracias. gracias. No, pues julián Alcaide, que él representa unos jamones muy ricos y además más que tenemos que ver la pinta y es que se nos van los ojos detrás de y bueno ya el aroma que desprende bueno que voy a decir son de aracena las Grutas de las maravillas tienen dos maravillas no es así no efectivamente tenemos lo que es la gruta de las maravillas de aracena y tenemos el jamón de las flores el flor sierra de jabugo es eh, digamos una maravilla de jabugo la que allí hacemos ¿eh? ...entonces bueno, hoy representamos dos maravillas... ...y por qué es una maravilla, cuéntanos cómo es el entorno... ...qué hace que estos jamones sean tan especiales... Eh, ...el entorno es el ideal para este tipo de jamón... ...se deja que se haga poquito a poco, lentamente... ...para que así el paladar eh, y todo lo demás... ...nos llegue mucho, mucho más adentro... Eh, ...a la hora de cortarlo, en el corte se ve perfectamente... ...lo que es el jamón, la calidad que tiene... ¿eh? ...es un jamón hecho en jabugo, que se deja respirar... ...y se deja hacer, ¿Eh? no un jamón que aceleramos el proceso... ...sino al contrario, un jamón que pasan tres años... ...y pasan cuatro años hasta que al final está en su punto... ...y lo sacamos al mercado. ¿Qué comen estos cerditos? Los cerditos comen mucha bellota, están muy campeados... Eh, ...andan mucho por el, por el campo, juegan mucho por el campo... ...comen raíces y bueno, se alimentan con una alimentación idónea... ...para que ahora el público pueda pagar un gran, un gran jamón. ¿El tipo de curación tiene que tener mínimo un jamón... ...para que ya sea comestible, está bueno, esté en su punto? Este jamón concretamente, el jamón de las flores... ...el Flor Sierra de Jabugo tiene 30 meses de curación... ...en el mercado hay pocos jamones que tengan esos meses de curación... ...es un gran producto, eh, lo, lo comercializamos a nivel nacional e internacional... ...y la verdad es que gracias, gracias al, al, a los, al equipo que tenemos... .hacemos un gran jamón y la gente nos felicita por ello. Bueno, además de jamón veo que tenéis algún tipo de embutidos también, ¿no? Pero claro, aquí la joya, la joya de la corona es La joya del jamón ibérico, efectivamente. Tenéis una página web para visitar la página que quiera ya después de aquí, de Estepona, que estamos aquí en este sexto certamen. Sí, bueno, nos llamamos Flor Industria Sierra del Sil, perdón, Sierra del Silencio de Jabugo. Cualquiera que quiera visitar nuestra página pues lo puede. la puede visitar buscándola en Google, por ejemplo. Y bueno, se va a dar cuenta de que el producto que tenemos a nivel nacional eh, está eh, metido en los mejores restaurantes y las mejores tiendas gourmet de España. Es que estamos maravillados con toda la información que nos ha dado y de ver este ejemplar. Bueno, que es todo un ejemplar. Luego lo probamos, ¿eh? Claro gracias. Sí, bueno. Enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias. Bueno, a José Antonio Plazas Fernández, ya lo no, hemos no, visto no, más no. de una vez cortando sí. el jamón. Hoy lo pillamos aquí con las manos en la masa, con las manos en el jamón, mejor dicho, que nos va a cortar aquí una lonchita. Vamos a ver de qué parte es y cómo son las partes diferentes en las que se corta el jamón, que son diferentes y saben diferentes, ¿no? ...sí, mire, ahora mismo estamos en la maza. Sí es ...que se llama el primer corte... ...es donde tenemos más cantidad de jamón... ...y donde también tenemos más cantidad de grasita... ...y más beta... ...y es donde más sabroso es... ...el jamón tiene diferentes tipos de tono... ...diferentes tipos de sabor... ...según las partes que cortemos... ...y ahora mismo estamos en la que más cantidad de jamón nos da... ...que es la maza. ...el principio de... ...¿Cuál es de tu preferida, cuál es tu parte preferida? Del jamón? <risa> ...la mía, pues por ejemplo es jarrete... Eh, ...la punta... ...y otra que tiene mucho sabor... ...y la que tiene menos grasa es la parte de la babilla... ...que ya será el segundo corte... ...ahora estamos en el primer corte. ¿qué opinas tú de las personas que le cortan el tocinito?... ...¿dice esto no?... ...y, y se dejan esta parte tan rica que a mí me encanta del tocinito... Bueno, es que quitando, ...y lo tiran... ...¿qué opinas tú de estas ...le están quitando toda la gracia y todo el sabor... ...porque la verdad es que el sabor lo da ese tocinito... ...que mucha gente dice que nos quiere... ...que engorda... ...pero yo siempre he dicho que hay... ...productos que engordan más que el jamón... ...y que las grasas de jamón y que son menos sanos. Eso es todo rico rico, por nada, muchas gracias... ...por esta lesión del corte de jamón. <música> con Juan Manuel García, 5J, ¿eh? nada más y nada menos, todo el mundo. Mira, mira, mira el puesto 5J. La gente se queda aprendada ¿no? Cuéntame que no este año. Pues nada, este año volvemos a traer jamón de 5J, ¿vale? Porque nos ha dado muy buen resultado, aparte del jamón de cebo de Jabugo, ¿vale? Que también es de 2016, una buena campaña y 2015 y bueno, un poco más, esperando que este año que ya son 6 años lo que llevamos viniendo ...que salgan los mismos de buenos que los años anteriores. ¿Qué pregunta la gente? ¿Qué es lo más pleno. Más, ¿Preguntan por el corte, por los años que tiene el jamón? Eh, cuéntame un poquito lo, como anécdota, ¿no? Bueno, todo el, la gente viene muy, muy indecisa porque no sabe qué está comprando... ...y nosotros lo que da, damos una explicación de, del jamón... ...ya que llevamos dos o tres años pues, con las nuevas certificaciones... ...que hay entre cebo, cebo de campo... ...y el ibérico de bellota, ¿vale?... ...en el cual nosotros le damos esas explicaciones... ...el precio que tiene de 5 euros... ...pues es bastante económico... ...es un preciazo... ...exactamente, N de 5 J en cualquier restaurante... ...puede estar a 20, 25 euros la reacción... ...y aquí la tenemos a 15, ¿vale?... ...y bueno, eso es lo que nosotros también traemos nuestro queso... ...traemos nuestro San Morejo de Córdoba... ...que ha dado tan buen resultado todos los años... ...y bueno, un poco más... Eh, ...bueno, ya sabéis que tenemos todavía unos días... ...para venir a disfrutar de ello, a aprovecharse... ...muchas gracias y, gracias, y que tengáis mucha suerte... ...vale, ¿no? venga, gracias... con Francisco Manuel Hernández, uno de los grandes cortadores más reconocido, porque la verdad es que todo esto tiene su arte y cortar jamón no cualquier cosa, ¿eh? Porque tiene muchas partes y todas son muy interesantes y muy sabrosas, ¿verdad? ¿Es así, ¿no? Hombre, un poquito, un poquito de sabrosa, todo, cada, cada parte. Que tú cortas jamón? ¿Desde cuándo tú empezaste a Llevo seis años dedicándome a esto, profesionalmente seis años. ¿No? Y... aunque lo conocía lo trataba pero profesionalmente seis años ¿Y tú, hace mm. seis años te imaginaba el auge que iba a tener un cortador de jamón que así, que no, ya oh, no, eh, que no se encuentran cortadores que ¿no? va que va está ahora en, en la, está en la pompa esto de cortadores de jamón pues está ahí en la pompa ahora mismo no. está en auge bueno la verdad es verdad que ya hay premios reconocidos eh, por los, a los cortadores y bueno tú eres uno de ellos ¿eh? vamos yo mismo no... Ya? soy reconocido pero no tengo muchos premios pero, a poco. <risa> poco a poco se va haciendo ¿Qué? un poquito del corte del jamón para ti cómo lo empieza cuál es la parte que más te gusta cómo cómo definirías ese corte a mí me gusta disfrutarlo cortarlo y comerme todas las partes me, me encantan eh, a la gente le gusta mucho la mmm, ...la zona de la maza, que es esta zona en la que estamos empezando... ...que es la más, una de las más jugosas... ...luego las otras partes pues, son un poquito más secas... ...pero también está muy buena y tiene sus sabores... ...diferentes, en sus partes... ...y todo riquísimo... ...espectacular... Hasta el hueso el luego, médico, el, el médico. hueso se guarda luego pasa un cardito. El no hueso para hacer un poquito de cardito, ¿verdad? Aquí no se, tira nada, se, Aquí no nada. se, no se puede tirar nada. Pues nada, nada. Que disfrutéis, porque yo sé que disfrutáis vosotros con vuestros cortes, hacéis una maravilla, le ponéis todo el cariño, así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Buen día. compañero que también lo vemos ahí. ahí está el artista. Eh, venga, para allá eh, hasta aquí, tal, al comp. Bueno, esta noche van a abordar este certamen, el primer día de inauguración, y abren el certamen ellos, Bordón 4, que están aquí en Estepona encantado porque había gente que hemos conocido del público, que lo conocían, han cantado su Sevillana, su último disco, esa Sevillana de Manuela Manuela. Bueno, es que tienen de todo, porque ellos se con todo, con la rumba, con todo, porque son muy flamenquitos ellos. Y nos encanta bueno Hola. la verdad es que no no escucha vuestras canciones no la de corazón corazón corazón de piedra buena que me muero por ella golpe de más bonita que es la insignia Hola, bonita, y, buena, fue... este, y este año hemos grabado una rumba que como me duele y una sevillana que es manuela manuela también y estamos ahí estamos contentísimos de estar aquí otra vez porque estuvimos el año pasado y repetimos este año aquí en estepona en el mismo sitio y la verdad que nos trataron fenomenalmente, tanto le damos las gracias a Poppy como a toda su gente y el público maravilloso, no la verdad que el año pasado fue apoteósico y bueno, la prueba es que nos han repetido este año y esperemos que el año que viene también porque estamos dispuestos siempre. Que mi es. madre está encantado pues se llama Manuela. Encantado. Y Oye. como habéis pues, acá también mi madre Manuela pues digo. Mira". Le mandamos le mandamos un saludo <risa> muy bonito para ella. Verdad, de verdad. Tiene mucho arte. Olé. Para compañero Qué vais a, a empezar en el escenario. ¿Anda? Bueno empezamos, empezamos recordando los temas que, eh, con los que empezamos que, que, que Corazón de Piedra Plaza de Cristal. En fin con, con el repertorio nuestro que nuestros seguidores es lo que esperan. Claro. Este la gira que hemos donde vamos a poder seguir viendo, la, la verdad que, que hemos hecho ya unas cuantas de bueno, ya la gira empezamos hace ya dos meses. Y la verdad que estamos para arriba y para abajo, no paramos. Y todavía nos queda la verdad que nos queda afortunadamente unas cuantas cosas que hacer todavía. Y bueno, mañana vamos a Ávila. Mañana nos vamos a Ávila de aquí, salimos para y luego después vamos a Puerto Serrano. En fin, un montón de, de sitios que estamos ahí, a gustito de verdad. .los compañeros que es que esto de Relaciones Públicas. No, sí. está de Relaciones Públicas, ¿no? Que bueno, que se incorpora aquí, hermano. Sí, ¿Qué aquí es nuestro, eh, nuestro ¿Qué tal, qué tal? Ya por fin, ya, Estoy empezando con las Relaciones Martí, Públicas. Martín, se está sacrificando aquí como... Martín, no te sacrifiques tanto, hombre. <risa> me obligan, me obligan. O más duro tiene, ¿eh? A ver, a veces el trabajo tiene estas cosas. Bueno, mientras que yo se puede, de verdad... Se eh, bueno, contar un poquito de, de, del nuevo trabajo de este disco, ¿no? Que yo quería saber un poquito más, que me contaréis cómo ha sido, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho los dos singles estos primero que han salido, que eran La Sevillana de Manuela, y luego La Rumba de Cómo Me Duele. Eh, estamos ahí preparando otras cosas más para que salgan otros singles nuevos, y la verdad ha inmerso totalmente en los kilómetros de la carretera, con las galas y con los conciertos, y bueno, algunas cositas de televisión que vamos picoteando, y a gustito de estar con, con toda la gente que nos quiere, que de verdad que es que es una alegría grandísima... ...que es verdad, verdad que lo que dice Tito... ...y, y hoy en esta noche, esta noche estamos contentísimos de estar aquí... ...porque Málaga es una tierra que nos quiere mucho... ...desde siempre, desde siempre... ...y, y hoy aquí en este pueblo estamos deseando de empezar... ...porque estamos, disfrutamos aquí de verdad... Sí. Qué bonito, la verdad que eso... ...¿cómo sonaría ese estribillo de Cómo me duele?... ...Cómo me duelen, cómo me duelen, ...cómo me duelen, me duelen en tu beso... Salgo a buscarte y no te encuentro. Como me duelen, me duelen tu beso. Olé. Olé. Por un beso, pero sin dolor, ¿eh? Por un beso. Enhorabuena, fantástico. ¿Cómo me duele por no tenerlo. Ay, ay, ay, ahí va, ahí va, ahí va ay, ay, Hablamos con Roberto Domínguez, que él es venido de Anduja, de esas tierras de Jaén, y nos trae un producto único. Y además que este producto ha viajado ya por el extranjero. Está teniendo mucho auge. Y vamos a conocer el por qué. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues <risa> encantado y no conocía a Estepona. Bueno, estuve esta, esta Navidad en la feria del jamón conociendo, y, pero estuve muy poquito. Y la verdad que me ha encantado la playa y, y he visto la, la calidad que tenéis aquí. Y le yo le voy a echar el ojo a nivel familiar para venir de vacaciones. Bueno, la gente <ríe> lleváis eh, artesanía con el pan, que es como un pan deshidratado. Cuéntame un poco de este pan, cómo fue la idea y Cómo ha llegado hasta el mercado extranjero ya. Bueno, lo que lo es que, los panes hidratados, los crackers, la regañá, los picos, pues son recetas muy metidas ya en la, eh, en la gastronomía andaluza, muy, muy, muy andaluz, ¿no? Eh, dicen que la regañá eh, era un pan que se comía regañadiente eh, en los barcos, en las travesías de, de a las Américas, ¿no? Entonces de, de ahí viene un poco el nombre. A mí el nombre de regañá en sí no, no me gustaba, entonces le intenté buscar un .una marca comercial que en el norte de España, que no saben lo que es una regaña, pudiera encontrar eh, la elaboración que hacíamos. Pues .en pan de olivo. Eh, .estamos en Jaén, estamos en el corazón de, de Sierra Morena. Eh, .tenemos un, bueno, eh, olivares por, por nuestro paisaje. .y realmente una calidad de aceite excepcionales. Eh, eh, .y bueno, el producto eh, va muy maridado. .lleva un 13% de aceite de oliva virgen extra de Jaén. .que es lo que lo diferencia de cualquier otra. Regañar que, que pueda encontrar el mercado. ¿eh? Esto marida muy bien. ¿Con qué tipo de productos puede maridar? Pues mira, tenemos una variedad muy chula, ¿eh? porque aquí que estamos, la feria del jamón. ...yo me gusta preguntar mucho ¿no?... ...entonces la que más se vende es la de sésamo... ...la de ajonjolí. ...el sésamo ajonjolí la lo que nos provoca... ...es una salivación ¿no?... no estruja digamos las papilas gustativas... ...entonces el, el maridarlo con jamón... ...lo que hacemos es potenciar le, los sabores de los ibéricos... ...de las chacinas, la que se, que se... ...con las que se mariden ¿no?... ...siempre hay que mojarlo con vino ¿no?... ...esto es básico... Eh, ...luego tenemos otra variedad... ...que es la misma, pero le damos un puntito de sal... ...porque con ensaladillas rusas, con salmorejo, ...pues tiene un, una gracia un poco especial ¿no?... ...y siempre se nos queda el regustillo del aceite de oliva al final ¿no?... Pero lo va a probar rusa. Rusa. ¿Eh? me gusta con regañar ¿eh? no bueno, me gusta con otra cosa María dame de Romero por favor Ay, María espérate que María ha sido tu inspiración ¿eh? bueno, cuéntame María, que me la ha probado eh? selectividad y va a ser veterinaria que me hace falta esa seguridad alimentaria en mi empresa sí, <risa> <inspirado>, y <respiradoria, risa> entonces eh? le he dicho venga que vamos a financiar un poco la carrera y te va a venir a y le da su primer empleo ¿eh? pues, pues, así que dar o tres carreras vamos a ver yo creo que sí María Veterinaria, veterinaria, veterinaria. veterinaria sí, ¿no? en Valencia. No te vaya muy bien eh bueno con estos productos no veas tú a los profesores lo van a encandilar ya verás ¿tú que sí? muy bien ¿Y si no lo recañamos ¿eh? no bien, no bueno en Andújar tenemos podemos presumir de uno de los mejores romeros que se que, bueno que se produce la Sierra Morena y en concreto este viene de Parques Naturales donde eh, está el proyecto de conservación del lince ibérico ¿eh? es decir ya estamos un romero de altísima calidad eh, lo recolectan fresco y nosotros lo, lo lo desamargamos un poco, como los espárragos trigueros de campo, y entonces hacemos la elaboración de pan de olivo sin sésamo, pero con romero. Y este producto, por pues, marida, muy bien con queso, sobre este todo con queso. ¿Dónde podemos comprar este producto, aparte de aquí, que estamos ahora, que tenemos hasta el día 15, que en Estepona, pero aparte, ¿dónde podemos? Bueno, aquí en, aquí en Málaga llevo un par de años con un distribuidor que es Comercial Galera, que este hombre hace distribución a, a través de hostelería y tiendas gourmet, de, de, de, sobre todo de productos de queso y entonces lleva lleva mi surtido no te sé decir en qué establecimiento se puede encontrar una página web para... eh, tengo una página web eh, pero aquí cerca por ejemplo el club de gourmet del corte inglés en puerto Banú, sí, sí, ahí sí, encontramos no. ahí encontramos y en Málaga avenida velázquez sello que está ya no se sé llama establecimiento no he no podido decir porque no hago yo la yo estoy en la panadería, yo estoy en la panadería y una página web Sí, bueno, los tres eh, o.com. No, punto com, eh, tenemos las dos, las dos. Y la verdad que bueno, que no me olvido, que no olvido, el jamón, el queso y el vino, mejor con pando olivo. Con pan de olivo <risa> con <el> camino, <risa> muchas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros y por bueno, la acogida. Ya sabe cuando termine los estudios, entrevista que, que tenemos aquí pendiente. ¿eh? Bueno, pues espero veros estos días y que me habla mucho más de qué aceptación está teniendo para todo el público de este y mucha gente que. Viene no solamente de Estepona, de Sevilla, de Córdoba, de muchísimas provincias. Algunos nos conocían ya, ¿eh? O sea, algunos han llegado y han pinchado y la verdad que ha sí, sido una, bueno, serie, una enorme... los besa... contenedores? ¿A dónde? ¿A qué país? ¿A Guatemala, Guatemala, Dinamarca, Eslovenia, Gales, Inglaterra, Nada. todo el territorio español. ¿Cuándo ¿eh? lo Así Que bueno, Muchísima algo se la ¿eh? ¿eh? muchas gracias. ¿eh? Bueno, hablamos ya con un amigo, porque Piña siempre está en estos stands, en Estepona, le encanta Estepona y ahora con su nuevo luz, porque él vende salud, me decía, y Selena me tenía que cuidar y me estoy cuidando. Y este pan es que es salud, ya lo vemos aquí representado en ti. ¿Cómo está? Pues nada, aquí muy bien, con un año más, ¿no? un año más y la mitad de lo que era antes, ¿no? Y eso con muchas ganas de seguir haciendo panes saludables que el, el mensaje que tenemos es lo más importante para mí en la salud de mis clientes y déjame cuidarte eh, eso es lo, es lo importante que tenemos que me gusta hacer las cosas bien por la gente solamente que la gente tiene que darse cuenta en que tiene que cuidarse que yo por muy buen pan que haga si no se cuidan ellos hay que buscar buen pan no solo mío sino de muchas panaderías que hay bueno, tengo que darte la enhorabuena, porque cada año que venimos siempre tienes premios que te han reconocimiento, que te han dado. El último fue este una, estrella, una estrella. Una estrella, una estrella no anda en la panadería. Mejor pan de España, en innovación. Hemos estado en Alemania, como os dije el año pasado, que me iba para Alemania a lo que la iba y dimos un buen repaso allí en Alemania cuando Alemania es una de las número uno en Europa haciendo panes. ...y llevamos un pan de tortilla de patata española... ...que le ha encantado... ...le hemos hecho un pan de zarzichas... ...que ellos son los números en zarzichas... digo, ¿por qué no llevamos la zarcicha nuestra?... ...el chorizo nuestro de pueblo, metido en el pan... ...que son unos preñaditos que hacemos... ¿Qué? ...han flipado los alemanes con el bollito de chorizo... ...y, y el, el, oro, el pan de oro... ...que tiene mucho glamour... ...que ha impactado también mucho allí los alemanes... ...y ha gustado mucho lo que le hemos hecho. Vamos a repasar un poquito cómo ha nacido vuestra empresa... ...pues bueno, la empresa se fundó en 1940... ...por José Piña y Manuela Corrales... ...que son los abuelos de mi mujer... ...y ahí ha habido luego la tercera la segunda generación... ...después de, de los abuelos, que fueron las hijas... ...que fueron tres hijas, que han hecho pan... So ...mujeres solo haciendo pan durante la segunda generación... ...y nosotros, yo y mi mujer, que, mi mujer, que de la, la panadería tendía a desaparecer... ...y yo tenía mucha ilusión por hacer algo bien hecho... Y, y, ...y hacer un negocio de calidad y digo, ¿por qué no hacemos con pan?... ...de repartidor paseaba la panadería... ...y hemos conseguido en 11 años, ser, entre la, ser la mejor de España en el año 2017... ...el 2018 una estrella y este año vamos a buscarla también... ...la, ter, la segunda estrella y... ...y en eso estamos en la lucha de lo que más me importa... ...es la salud de mis clientes... ...y en eso, en hacer pan bueno... ...con masa madre, fermentación natural... ...sin aditivos, todo natural, sin prisa ...panes hechos con los cinco sentidos... ...que usando los cinco sentidos... ...se usa el corazón, porque si no no hay corazón... No es el pan estrella de los... ...porque tiene mucha variedad... ...entonces pues, uno se vuelve loco... ...y la gente punto. te preguntará, pero diría... ...el Estrella vuestro que... ...pues mira, hacemos 170 panes... ...todos de mucha calidad y muy bueno. ...el que nos han dado la estrella en 2018... ...ha sido el, el cateto este... ...esto está hecho con una harina... ...que hemos recuperado antigua en Ronda... ...se llama el recio de Ronda... ...es un trigo, un cereal... ...que se sembraba antiguamente en Ronda y se perdió... ...entonces existe lo que es la red de semillas... ...y hemos recuperado ese grano... ...y hemos recuperado lo que es... ...la historia del, del, del, cereal de ronda... ...que ya tenemos, llevamos dos años haciendo... ...el año... ...qué gría me da chiquillo que soy de ronda... Ahí, pues... es ...el de mi tierra... ¿eh? ...pues tenemos cereal de ronda, de autóctono... ...del que se comía, de, del pan que hablaban las personas mayores... ...el recio ronda es el pues lo hemos recuperado... ...de escuchar yo a las personas mayores... ...pues yo nada más que escucho al cliente... ...y, y le da... ...y esto es... bueno, esto es tostaditas... Esto estoy viendo yo mañana, unas tostadas, eh, que quita que el sentido un aquí. Un buen aceite eh. de oliva, como quiera, con un buen café. Que un pan bueno, lo que se conserve lo que dura, porque tú ves los que hay ahora, que en, enseguida cogen mojo y que te dura nada. Nada. Se es se es el, eh, el, el, la fermentación natural, el no llevar excesos de levadura, el no llevar eh, mejorantes. El pan este aguanta semana y media ahora en verano. En invierno, más de dos semanas. Y gasta de principio a fin no no no pierdes no pierdes este pan no tiras nada se, se usa todo el pan vale dos euros pero es que lo gastas entero cuánto te, te dura dos o tres días cuánto gasta tu pan dos o tres días no es caro un pan hecho con masa madre en leña fermentado natural porque la producción es, es menor que una industrial ...y venderlo a 2.50, ...porque a mí lo que no me importa, no es negocio... ...es ¿eh? la salud de mis clientes... ...ya a 2.50 está bien vendido... ...no hay que venderlo más caro... ...porque sea mejor hecho. Enhorabuena una vez más... ...de verdad que soy lo mejor... Bueno. ...y ahora que me has hablado de la levadura recuperada aquí... ...de mi tierra rondeña... ...bueno ya te voy a querer toda la vida... ...así que sí. enhorabuena... Sabes gracias. que siempre es un placer entrevistarte y dar esta, conocer la salud a uh -huh. todos nuestros telespectadores, esto es lo más para mí, así que muchas gracias. A, gracias. a ustedes, muchas gracias.